Haz todo conmigo, cocina conmigo, viaja conmigo, crea conmigo, estudia conmigo, todo conmigo. Kuguma matang, patata frita endulzada. Prepara las patatas, sweet potato. Pela o quita la piel de las patatas. Yo recuerdo en Colombia podía comprar en el Paloquemao, en Bogotá, pero no estoy tan seguro si puedes conseguir en otras ciudades. No creo. Como yo escuché, las patatas que venden en Paloquemao son de Perú. De todas formas, vamos a preparar. Cucumamata. Yo usé palabra de endulzada como vamos a poner las patatas fritas en el azúcar y miel o jarabe de la cocina en inglés se llama sugar glazed fried sweet potato yo creo vamos a cortar las patatas puedes cortarlas en 2 x 2 centímetros más o menos o un poco más grandes y cuídate como es muy duro y no es tan fácil para cortarlas. Vamos a poner las patatas en el agua fría por 5 a 10 minutos. Quita bien el agua y vamos a freírlas. Cuídate para no te queme. Y vamos a freírlas por dos veces. Por la textura es que así queda más crujiente. Mientras freírlas vamos a preparar el agua azucarrada. Pon cuatro cucharadas de azúcar y cuatro cucharadas de jarabe de cocina. Echa un poco de agua y solo hay que hervirlo. Nada más. Cuando ya tengas patatas fritas listas Solo hay que mezclar las patatas fritas con el agua azucarada. Vamos a mezclar en la sartén. Solo hay que esperar que las patatas coman el agua azucarada y nada más. Así queda muy fácil, ¿no? Así es. Solo echa un poco de sésamo y maní o almendra, si quieres, y ya. ¿Cómo te pareces? Ahora solo hay que probar esta receta, nada más. Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte. Sígueme. Haz todo conmigo.